Good evening to everyone at the Euro Money Awards dinner in London tonight. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner. And I am sure you're award. Pues como decía Don Emilio, bienvenidos. Good evening to everyone. Nos hemos venido hasta el corazón de la bestia, nos hemos venido hasta la vorágine en Santander, nuestra casa, y lo hemos hecho porque bueno, ya nos ha levantado el confinamiento, teníamos ya ganas de, de estar aquí, hacer esto en directo, hacer esto con público, mucho o poco, y sobre todo teníamos ganas también de sacar, de sacar muchos temas que tenemos dentro y para eso queríamos bueno, hacer una mini despedida a lo que ha sido el Apocalipsis, que ha sido ese proceso que inició el Colectivo de la Vorágine, que ha tenido su espacio virtual y queríamos sobre todo, pues bueno, contaros de dónde vino, contaros eh, por qué nació, qué ha significado para nosotros, qué creemos que ha aportado y de esta manera abrir el podcast a otros nuevos temas y a otras nuevas cosas que irán llegando y que compartiremos entre todos y entre todas. Así que vamos a hablar. De Apocalipsis, ya sabéis, eh, textos reflexivos en torno a la convulsión de estos tiempos. Y para ello, pues hemos invitado a, a uno de los impulsores, de los creadores, de parte del colectivo de la vorágine, Paco Gómez Nadal. Muy buenas. Good evening, I'm a winner. De cap of, eh, café con leche. Te ha gustado, ¿eh? Me ha emocionado mucho que Don Emilio sea el anfitrión, es la hostia. Hombre, ha sido un placer tener... No, no pensé que iba a sonar en la hoguera, pero... Hay que invocarlo, ¿no? hay que invocar ¿no? a los procesos. Eh? siempre está muy bien. Bueno, la primera pregunta. Apocalipsis. Eh, ¿Dónde nace? Pues yo creo que son procesos de acumulación. Es decir, eh, alguien, puede, alguien podría pensar que es un proceso súper reflexivo, que surge de un planteamiento colectivo complejísimo y no surgió es una combinación de dos factores una una conversación con un gran ensayista vasco José Babilondo eh, afincado en Estados Unidos con el que estábamos hablando para hacer un un seminario dentro de la escuela de, del Instituto Crítico de Desaprendizaje eh, justo cuando se acercaba el estado de alarma estábamos en esa conversación para que viniera en, en junio y eh, bueno, pues nos dice, oye, no puedo salir, eh, me, la universidad me ha bloqueado y demás, y dijimos, bueno, ¿por qué no escribes algo? Y de esa, de esa conversación, eh, después aquí en la vorágine, en el espacio, estábamos con varias compañeras del colectivo y, y dijimos, oye, esto se va a poner chungo, eh, deberíamos generar pensamiento porque es lo único que sabemos hacer probablemente, no somos prácticas para mucho más. Eh, temíamos mucho los discursos inmediatistas y de urgencia y dijimos ¿por qué no la apostamos a lo contrario? a ensayo duro, a textos largos, a, a reflexión sabiendo que es momentánea pero compleja y el nombre de Apocalipsis no voy a decir dónde surgió porque es un poco escatológico pero, pero realmente era bueno jugando con la palabra y también nos parece que iba a ser un momento muy elíptico muy de grandes declaraciones muy de, de, y de mentiras y de silencios eh, abrumadores pues surgió y la verdad es que fue alucinante porque conseguimos ponerlo en marcha el día 18 uh -huh. eh, de marzo, o sea, cuatro días después de la, de la entrada de Estado de Alarma. Y, y fue entre varias compañías del colectivo, contactamos con ensayistas que son cercanas al proceso que nos interesaban y, y ha sido de las experiencias más potentes de los últimos años. Eso es, porque... Si bien al principio eh, los textos son de gente bastante cercana al colectivo, gente que, que ya teníamos el contacto hecho, quizá, o que, que eran, ya nos conocían, sabía, digamos, durante el proceso ha sido algo eh, abrumador. Quizá el, la cantidad de autores que se han ido acercando. ¿no? Bueno, yo creo que las autoras iniciales eran de tanta calidad que fueron como un, un imán, ¿no? O sea, José Gabilondo, María Galindo, o yo qué sé, Carolina Meloni... Eh, fueron generando como una credibilidad tremenda en el, en la, en el espacio de reflexión eh, eso provocó eh, pues, pues como funciona este fido sutil que nos conecta no pues Roque Farrán, filósofo argentino llega por camino a Meloni, el otro pone en contacto con otro y luego ya empezó a pasar que nos llegaban textos propuestos de gente que había, se había acercado a Apocalipsis que le gustaba y, y bueno pues el, el último acuerdo de esos casos fue José Alberto eh, José Alberto es López, de México, que, un autor de superreferencia en la filosofía de México, eh, que escribe directamente. En fin, eh, sí si ha sido un proceso de acumulación, al final han sido unos 36, 37 textos, algunos muy complejos y larguísimos, otros más cortos, pero lo interesante es que si conseguimos pegarle, digamos que mantener algunos criterios que la, para la vorágine son fundamentales. Uno, eh, que la voz de las mujeres sea poderosa, y ha habido muchas mujeres publicando, dos, que tuviera un cierto toque de colonial, aunque era muy complicado, pero conseguimos tener a María Paula Meneses, que era un super fichaje, autora africana. Eh, tuvimos muchas autoras de, de la América Latina con una mirada muy crítica, tuvimos autoras musulmanas, entonces conseguimos que no fuera esa mirada asustadiza europea eh, y la pinche gripe española y no sé qué, y el mundo se acaba y tal, sino bueno, una mirada mucho más compleja, mucho más matizada, que incluso alguna nos sorprendió y nos costó digerir, porque vamos, no, qué raro esto que dicen. Pero al final yo creo que se hizo un mosaico y eso es lo que a mí me parece muy interesante de Apocalipsis, sí. que no es una mirada única desde la izquierda, europea, blanca, no sé qué, sino que es una cosa compleja eh, a veces contradictoria, eh, no tiene por qué seguir la misma línea, pero creo que fue muy enriquecedor. Sí, yo creo que sobre todo ha funcionado, hemos visto que se han puesto en marcha durante el confinamiento diversas redes de apoyo mutuo, redes de apoyo local y demás, y yo creo que Apocalipsis ha funcionado un poco también por ahí, como red de apoyo eh, de pensamiento, es decir, de no estamos solos y no solo, no estamos solos, sino que no nos vamos a quedar en el análisis superficial inmediato, sino poner ese contexto. No, el, el, el, hay diversos autores hablando de no ha surgido la pandemia ahora... Claro, es que yo, viene... yo, si, si hay una conclusión compartida entre la mayoría de autoras es que la crisis ya estaba antes de la pandemia. Es decir, que la pandemia lo que hace es romper las costuras, develar determinadas cosas, pero hay un, como un consenso en que es muy ingenuo pensar de oh cielos, el mundo se acaba porque ha llegado un virus. No, el mundo se acababa porque estamos en un capitalismo voraz, porque estamos en una sociedad violenta, porque vivimos en la competitividad extrema, porque nos han educado para no pensar, eh, por el instrumentalismo de la educación pública, por mil razones, pero no por la pandemia. La pandemia es pues, una más en este... Y también es interesante el que la mayoría de autoras y autores que participaron en Apocalipsis no creyeron nunca, hay algunos que sí, eh, pero... En general no hubo, eh, este tono de, oh, esto va a ser una revelación y vamos a cambiar todo, si no vamos a volver ecologistas si, y asexuados si vamos a caminar 10 centímetros por encima del suelo y ya no nos vamos a hacer daño, nos vamos a cuidar. Pues no, no, no había esa mirada. Era una mirada bastante más, alguien nos, alguien nos criticó por ser muy pesimistas y yo siempre me acuerdo de, de Salamago que decía, no, soy pesimista, soy realista, entonces igual éramos realistas. Y luego la otra reflexión, que, que recordarás que en el colectivo la tuvimos, era ¿qué papel debíamos jugar? ¿no? Eh, nosotros siempre hemos creído en esas dos velocidades, es decir, la, la, el tiempo de la emergencia y el tiempo del cambio civilizatorio, y siempre hemos creído que hay que hacer las dos cosas. O sea, que no vale con estar pensando en cómo va a ser la sociedad dentro de 200 años si no haces nada en el ahora, y no vale estar solamente en el ahora, en la urgencia, si no estás en lo otro. Y la reflexión que tuvimos en el colectivo, en plena pandemia, en una asamblea de esas por virtuales, ¿verdad? Uh -huh. eh, que planteamos, bueno, ¿hasta dónde nos metemos al fango? ¿no? Eh, al fango me refiero a mancharnos de red de apoyo mutuo y demás. Analizamos que había compañeras en Cantabria, mucho más capacitadas que nosotros, y que estaban ya organizando la red de apoyo mutuo, y estaban haciendo cosas fantásticas en la urgencia, y que nuestro papel era más el, el del cambio civilizatorio. Entonces sí, Apocalipsis es una red de apoyo mutuo intelectual. <risa> pero que permitía abrir brechas de pensamiento interesantes en ese momento. ¿Y cómo se ha movido, digamos, esto para que la gente lo sepa? Es decir, el día a día, Apocalipsis... Tú ahora ves, entras a Apocalipsis, por cierto, ¿cuántas eran las visitas, más o menos? En el primer mes y medio fueron 200.000, más o menos. 200.000 visitas y unos 90.000 visitantes únicos. Pues probablemente si entráramos ahora, el acumulado debe estar cerca de las 30.000 visitas. No era lo importante, pero sí es cierto que nos sorprendió el, el impacto que tuvo eh, fuera de Cantabria y fuera de España. Porque Apocalipsis ha tenido un nivel de visitas de Estados Unidos, de América Latina, fortísimo, eh, muy fuerte. Hicimos una apuesta equivocada, eso poca gente se ha cuenta, pero mm, hicimos un llamado eh, a traductores y traductoras voluntarias, que fue maravilloso porque respondieron como 8 o 9 para traducir los textos al inglés, porque ingenuamente pensábamos que, que podríamos tener impacto en el mundo anglosajón. Eso fue un fracaso, realmente. En fin, como somos especialistas en fracasar, no, no, no duele decirlo. Y sin embargo, lo que fue un súper acierto fue traducir al castellano a autores y autoras que estaban escribiendo en portugués, especialmente. de, de Brasil tradujimos a varios autores y autoras y fue un hit. Eh, autores de referencia como Agamben, a pesar de que ha sido muy criticada su posición de, durante esta pandemia, pero fuimos lo, de los primeros que trabajamos a Agamben. Y eh, autores canadienses, autores, en fin, eh, eso estuvo bien, con precariedades, porque somos precarias, somos voluntarias y no somos profesionales en muchas cosas, pero creo que pusimos a disposición de un público bastante amplio textos que si no, no hubieran podido leer, y eso estuvo bueno. claro eso quería que me contases, porque si bien todas las reflexiones, todo el texto, toda la... todo eso está ahí, todo eso que han ido aportando los autores, sí que hay una parte de trabajo detrás, que es el que habéis realizado, realizado los compañeros del colectivo, que hemos realizado, y creo que eso también es importante que la gente lo sepa, porque tú entras ahora a Apocalipsis y dices, ah, pues qué bien, tengo todo esto aquí, qué bonito y demás, pero claro, muchas veces no somos conscientes de Fue todo brutal. lo que hay detrás. Fue brutal. Fue brutal porque, porque había varias dimensiones, bueno, estaba el trabajo de uno de nuestros compas que es el diseñador gráfico y el que habilita los espacios y mueve redes y tal, que fue, fue clave porque tuvo una rapidez y una capacidad de reacción muy rápido, luego estábamos otras dos compañeras en la búsqueda de ensayistas y de gente que nos parecía clave y demás, Luego estaba el rastreo de autoras que escribían, escribían en otros idiomas si nos interesaban. Entonces, en realidad, era horas de lectura. Eh, en revistas digitales brasileñas, argentinas, eh, norteamericanas, italianas... Porque, claro, Italia fue un referente. Aprendimos mucho de Italia. Italia en Italia pasó algo... En, bueno, en el Estado español lo miramos el ombligo permanentemente. Entonces, nos cuesta levantar la vista. Pero en Italia, como la pandemia pegó tan duro, al principio, aquí pensábamos que no y ya estaba pegando, eh, en Italia hubo un movimiento filosófico de reflexión brutal o sea, realmente hubo un nivel de reflexión porque la analizaron desde todos los ángulos eh, más elitista, digamos, del mundo del arte del mundo de no sé qué pero, pero hubo cientos de artículos y algunos muy buenos eh, pues nos tocó aprender a leer en italiano que no era fácil, pero ahí estuvimos y luego estaba el trabajo de edición te, un ensayista, pues vale, cuando te manda un ensayo de tres páginas no es tan complicado eh, cuando te mandan uno de 28 páginas es más complicado para darle un estilo similar y demás para completar con notas de, de, a pie de página y demás y luego claro, los sistemas, el, el sistema que elegimos para, para la web eh, como había tantas notas al pie de página en los artículos eh, cuando, los que leemos ensayos sabemos que son muy importantes las notas al pie de página te dan referencia, te abren ventanas, te matizan las cosas eh, entonces no queríamos que aparecieran al final de los textos, claro, porque la, la lectura en web es muy diferente. Cuando tú tienes 25 páginas de Word en una página web, eso es un chorizo larguísimo y si tú pones todas las referencias al final, es imposible que llegues. Entonces elegimos un modelo, eh, el diseñador encontró una, un modelo muy chulo de nota que se, se, se abría cuando pasaba ese rato por encima, pero eso ponía un trabajo. A la hora de montar los artículos a la página, muy dispendioso Fueron muchísimas horas, terminamos muy cansadas. Eh, luego los traductores maravillosos, gente que no conocíamos, traduciendo desde un montón de sitios. Pero yo diría que el, la mitad de marzo que nos tocó y abril fue realmente salvaje. Porque eh, el colectivo decidió dos cosas también que yo creo que es bueno que se sepa. Una, a principio de mayo decidió que no había nada más que decir de ese análisis, digamos, de coyuntura, que habría que decirlo dentro de seis meses, pero que ahora no había mucho más que aportar, y dos, que no íbamos a hacer ningún libro ni ningún producto o subproducto de esos ensayos. Entonces, a partir de mayo, lo que apostamos fue a dos maneras de contar el COVID diferente. Eh, una, en realidad, de dos poetas. Uno de un poeta colombiano, Juan Manuel Roca, eh, que estaba escribiendo una cosa que se llamaba El diario de un eh, anarcodependiente. Uh -huh. eh, y luego el diario de un cerador insomne, de un poeta madrileño, que sé si sí se va a convertir en libro, de hecho está, está por salir. Eh, pero sí decidimos que en, en ensayo no íbamos a hacer nada porque nos parecía que era una foto de instante que no tenía sentido perpetuar en papel. Sí, porque además, eh, bueno, quien haya seguido un poco lo que son las publicaciones que ha habido en torno al COVID y demás, sabe que ha habido varias publicaciones por ahí, bueno, con diversa calidad, cada una... Bueno y el enfoque, es que era muy difícil de aceptar la, la más conflictiva fue Sopa de Wuhan eh, que generó muchas tensiones, generó críticas en los colectivos racializados muy fuertes, eh, la comunidad china eh, eh, hispanohablante reaccionó muy duro contra esa publicación y yo creo que el tipo que la hizo honestamente quería hacer algo bien y se equivocó, se equivocó en la gracia, en la gracia del titular. Entonces, también eran épocas muy complicadas porque todo el mundo estaba muy sensible entre la situación que estábamos viviendo, que estábamos todos encerrados, entonces la gente tenía mucho tiempo. Sí. O sea, en condiciones normales eso hubiera sido polvo, ¿no? el, probablemente hasta el apocalipsis no hubiera tenido el impacto que, que tuvo. Claro, había gente que tenía 10 horas al día para ver internet o 10 horas al día para leer y también la gente se chinaba en su casa y entonces le iba a la pinza, hacía ¿no? manifiestos, manifiesto, tal publicación, manifiesto. Nos fue hasta bien, no tuvimos demasiados problemas en comparación con, con otra gente y tampoco tuvimos problemas en que otra gente, especialmente en América Latina, se editó mucho libro digital eh, compilando artículos y cogieron mucho de Apocalipsis y nos pareció súper bien. ¿no? Claro, eso está para compartir. Claro, sin problema. Y una vez que ya hemos hablado de Apocalipsis, que yo sí. sé que tú te has leído todos los textos. Lo me ha tocado, me ha tocado. Y lo he disfrutado. ¿Alguna conclusión, quiero decir, alguna guía argumental que hayas visto compartida en general, algo que una ese pensamiento o crees que es tan diverso que es muy complicado? Es complicado. Yo creo que no, no es fácil encontrar un hilo argumental. Uh -huh. Hay varios. Uh -huh. eh, como en todo, se nota mucho la diferencia de blanco o no blanco. Yo lo siento, pero ahí es, es, es clave. decir los, Las reflexiones de ensayistas blancos o blancas, y me incluyo eh, porque yo también publiqué ahí, son más uh, estructuralismo pues, marxista, no sé cómo denominarlo, pero estaban muy tostados de la cabeza. Y luego había reflexiones escritas desde el sur muy retadoras, muy provocadoras, como la de María Galindo, que es una caña, la, la, la anarcofeminista boliviana, eh, o, como la que llevaban de México, de la filosofía de la liberación, hubo, hubo reflexiones, o la reflexión de una autora musulmana española muy potente sobre, sobre el COVID y, y el Islam, eh, muy, muy retadora. Eh, entonces, no hay un hilo, hay muchos. Uh -huh. Yo creo que si en algo coincide es eso: es decir, que. que digamos que la tensión era entre los que pensaban que una pandemia como esta y un confinamiento relativamente global como este iba a provocar la ruptura definitiva del capitalismo que era de una ingenuidad bastante aplastante pero pero, pero muchos lo defendían y lo defendimos en algún momento uh -huh. o sea que era como el momento final eh, obviamente no lo era, ni de coña el sistema es resiliente a niveles sospechados eh, y luego yo creo que sí hay una voz muy interesante que no hemos sabido calibrar, esas voces del sur que nos decían lo voy a decir en grosero, no o sean hijo de putas. O sea, ¿no? o sea ¿de, qué, ¿de qué hablan de confinamiento? O sea, ¿cómo no vamos a confinar si tenemos que ganar la vida todos los días? ¿Cómo no vamos a confinar si no hay eh, salud pública? ¿Cómo no vamos a... de, ¿De qué carajo están hablando, no? Uh -huh. Entonces, una vez más, se ha visto que aquí hay dos divisiones. El mundo euro-occidental eh, mirándose el ombligo, preocupado por la economía, eh, con determinadas utilidades ahí. Y luego está... Eh, el, el apocalipsis de verdad, es decir, la peña que vive en la zona del no-ser, en la zona donde los derechos humanos no rigen, en la zona donde, eh, bueno, pues, pues, pues, pues de hecho lo estamos viendo ahora, como las, las estructuras ilegales están tomándose los, los poderes en casi todos lados, eh, que, que dan un toque de atención muy interesante ¿no? y que probablemente no lo hemos escuchado y lo hemos leído porque los europeos estaban mirándonos el ombligo, pero, pero la verdad es que ha, ha estado muy bien esa diversidad yo uh -huh. Sí, desde luego, vamos sí. creo que es algo de lo que sí se ve en los textos, y lo decíamos antes, de la diversidad de autores y de enfoques. Y no conseguimos la... más porque nos no, falta hablar idiomas, es decir, porque a la hora de contactar, por ejemplo, con... Yo creo que el gran déficit es África, uh -huh. solamente esta manera pobla Meneses, y creo que es nuestro gran déficit, eh, pero ahí nos faltan idiomas, decir, no, no, y nos faltan redes y tejidos. Eh, Europa ignora tanto África... Que, que nosotros mismos no tenemos contactos suficientes. Lo intentamos por varios lados, pero era, era muy complicado, porque no, no nos conocen, entonces no confían tampoco en nosotros. ¿no? América Latina, pues la vorágine tiene mucha más relación, mucho más tejido y era más fácil generar vínculos. ¿no? Pero, pero con, África, y ahí, y con África y con Asia, porque con Asia es que ahí sí estábamos. Entonces también es una señal de alarma de oye la, los tejidos de afinidad que tenemos es normal que tengamos más con América Latina o con el norte de África, pero ojo, hay que extendernos a otros territorios. Pues también ha sido un poco toda esta situación, todo este apocalipsis, un, vamos a llamarlo, un test de estrés, ¿no? Esto que hacen a los bancos, a los colectivos sociales, a, a todo el movimiento un poco de izquierdas, digamos, global. Ha sido un test de estrés pues que nos fatal. ha puesto ahí. ¿sí? Hemos salido fatal. No sé, yo, yo creo que ha sido como parálisis total. Uh -huh. La mayoría de movimientos, o sea, lo más interesante ha sido los colectivos ya llamémosle de izquierdas, ya que son las convenciones que han reaccionado generando espacios de apoyo mutuo, y ahí sí creo que ha sido muy potente y una capacidad de empatía muy fuerte y de organización, pero los movimientos tradicionales de la izquierda europea ya se lo pueden hacer revisar. Pero eso tampoco ha sido por la pandemia, ya era antes, es decir, igual que los sindicatos están paralizados, Sí, sí. Y han sido paralizados, pues, pues los partidos políticos convencionales están paralizados, los movimientos adscritos a esos partidos están paralizados y todavía seguimos esperando que despierten. Sí. Y ha pasado la pandemia y parece como si volviéramos al punto cero, ¿no? Eso me refería, que esto iba a cambiarlo todo y al final ha sido una involución prácticamente. O un estancamiento. El, el, el, justo en estos días publicaba Juan Manuel Roca, el poeta colombiano al que le, le estuvimos reproduciendo su diario, publicaba una definición de anhelo, ¿no? Anhelo, eh, volver a la normalidad. entonces decía, nuestro futuro es el pasado. Entonces, Pero en realidad eso ya, ya nos pasaba en la izquierda antes del Covid. Que, sí. Los que hemos militado, o militamos o participamos en espacios de izquierda, pues todavía se habla de los palacios de invierno, de la bandera blanca, o sea, tenemos un lenguaje del siglo XIX o del principio del XX para gestionar el siglo XXI, ¿no? Yo, yo creo que ahí tenemos un... y la pandemia, pues yo creo que igual que ha mostrado la debilidad del Estado, eh, la falsa sobre los super servicios públicos que tenemos... <risa> la falsa sobre la red de, de apoyo que había en el Estado Español, en fin, muchas cosas. También ha servido, por supuesto, para reforzar otras cosas, la militarización, el prestigio de la policía, eh, en fin, así de cosas que no voy a descubrir nada nuevo, pero a la izquierda la han tratado. Creo yo, ¿eh? igualmente. Sí, sí. Aquí no hablo nombre del colectivo, sino en <ríe> mi opinión personal. Perfecto. Bueno, mira, también te voy a preguntar por tu opinión personal, porque estando no solo en el Apocalipsis, vamos, estamos hablando de ello porque ha sido la criatura que ha nacido aquí del colectivo de la vorágine, pero bueno, ha habido multitud de pensamientos en la red con este Apocalipsis y sin embargo, parece que luego unas, un señor diciendo que las vacunas tienen chises y el 5G nos va a controlar a todos, parece que tiene mucha más repercusión. ¿Por qué porque es más fácil que una conspiranoia, ¿no? si llamarlo así, cale mucho más y la gente le dé mucha más credibilidad que un que un análisis sosegado, que algo un poco más elaborado. Porque la, el análisis sosegado y racional da mucho más miedo que una gilipollez eh, difundida por Twitter. Es decir, que eh, vivimos en la, en la sociedad del simulacro, entonces el, el, al final cuando un tipo dice que ¿quién era Bill, Bill Gates? nos va a controlar a través de la vacuna porque nos van a meter un chip dentro y tal. Eh, suena a película de ciencia ficción y por lo tanto funciona muy bien en la sociedad del simulacro, ¿verdad? Porque vivimos una vida simulada. Eh, yo creo que la gente tampoco se lo cree, ¿eh? simplemente le hace más gracia. Eh, pero claro, leerte un análisis de 5 o 6, no te voy a decir los de 25 páginas, pero de 5 o 6 páginas que te obliga a pensar, que te obliga a reconocer que tú ya eras cómplice de una forma de vida bastante nociva, que te obliga a decir que los murciélagos que portaron el COVID al pangolín lo hicieron porque el modelo desarrollista que tenemos los ha acosado, los ha dejado sin su ecosistema y tal, eh, claro, es que te obliga a cambiar. Entonces el problema siempre de la reflexión crítica es que es incómoda e incómoda. O sea, es incómoda porque te saca de tu lugar de confort, tú también eres corresponsable de alguna manera, son obviamente más responsables los grandes empresas y tal, pero... Y segundo, incomoda, porque como tú des pasos para cambiar tu forma de vida, o como tú des pasos para tal, a tu entorno lo descolocas. Es súper desagradable que alguien de tu entorno diga pues ya no voy a comprar en Zara. Pues te quedas como, no, ¿y ya, ahora ya qué hacemos? ¿No? O primar Primark, me da igual, ¿no? O, no, no voy a tener teléfono móvil. pues un atentado contra... Uh -huh. Entonces, cualquier cosa que te saque de la zona de confort incomoda también al resto, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil, pues retuiteas una tontería y te quedas más a gusto pues que Dios. Al camino. Digo yo, eh. Y luego este país, como, como somos todo, todo el mundo sabe cuál es la selección de fútbol ideal. Y, o sea, en, el, en la barra del bar hemos solucionado muchas cosas, también nos hemos matado, pero hemos solucionado muchas cosas. Pues es más fácil hablar de una tontería, o sea, de una especulación copianoide, que de la realidad. Porque para hablar de la realidad tienes que tener información, tienes que tener datos. Para hablar de una conspiración, hemos dicho que lo habían inventado en un laboratorio chino, que no sé qué. Pues claro, eso de la barra del bar funciona súper claro. bien. O sea, mi favorita. Leía hace poco a alguien que decía que es muy curioso esto de la conspiración porque se contradice. O sea, el virus se ha creado en un laboratorio y no existe. Es un poco claro. todo vale. Claro, sí, sí, todo vale. Y además ahí se une... Digo yo, también esto es un poco burrada, lo voy a decir, pero se une la ultraderecha Bolsonaro Trump eh, o Vox con eh, el neohipismo, es que es muy loco. Uh -huh. Entonces hay una especie de confusión entre el neohipismo ecologista radical con el, la ultraderecha tradicional que te quedas como fuera de juego, ¿no? De, hostia, si los escuchas y los pones juntos, se parecen muchísimo el discurso, sí. ¿no? Y te quedas como... Hostia, entonces igual si es cierto lo que algunos autores y autoras han ido denunciando es ojo con el esencialismo ecologista, ojo con el esencialismo, de, porque al final te va a poner en una posición bastante peligrosa. ¿no? Sí, también muy interesante no solo ese neociquismo, sino también con con todo el discurso de Iker Jiménez y compañía, cómo se ha fusionado ¿no? el discurso de la ultraderecha con todo este discurso, parece que han hermanado ahí muy bien. Yo creo que sí, sí ha estado hermanado, fíjate. Yo, yo creo que está hermanado, lo que pasa es que, que ha habido un blanqueamiento de ese discurso, ¿no? Los siker Jiménez o determinados zumbados del planeta, eh, la televisión los ha blanqueado, uh -huh. eh, las entrevistas en medios convencionales los ha blanqueado, digamos que los ha dignificado, y entonces ha habido un momento de confusión, que parecían hasta progres, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, tengamos en cuenta que vivimos en un país en el que la gente piensa que la sexta es un canal de televisión de la izquierda entonces cuando piensas eso, tu mundo es, está claramente confundido ¿no? entonces ya a partir de ahí puedes creer en marcianos, en planeta, no sé, sí. es un poco friki todo De acuerdo, pues vamos a poner una canción y a la vuelta quiero que nos hables un poco de ese libro del diario de un cenador que se presenta dentro del poco y... El día uno, o sabes Perfecto, pues vamos a poner un poco de música y volvemos ahora mismo, ¿no? Después de escuchar a los chicos del maíz con la moda, en esta ciudad es de mentira, un temazo del último disco y volvemos para hablar del, del libro que ha salido del apocalipsis, aunque no iba a salir un libro como tal pero sí que ha salido una publicación, el diario de un celador insomne, ¿por qué? Sí, bueno, es que lo que dijimos es que no iba a ser un libro de ensayos eh, aparte porque había una saturación, por lo que decíamos antes, que, que realmente no tenía mucho sentido porque aunque era análisis de profundidad, pero era muy del momento. Es probable que muchos de los autores y autoras ahora escribirían otro ensayo diferente y matizarían muchas cosas. Y de hecho, hemos hablado en el colectivo la posibilidad de dentro de seis meses ofrecerle a muchos de esos autores y autoras Oye, ¿Por qué no escribís otro para repensar lo que escribiste? Y yo creo que eso sería bien interesante. Sí. Eh, de hecho ya no hemos hablado con alguna y con alguno, pero mmm, además de los ensayos decíamos antes que ha habido dos diarios, el de Juan Manuel Roca, que ha sido un diario mucho más eh, asalto de mata de un hombre mayor encerrado en Bogotá eh, eh, anarquista, poeta, fantástico, pero que en realidad ha sido como su terapia, ¿verdad? su manera de soltar ahí, por lo tanto es difícil como de coserlo eh, han sido cuarenta y pico textos y era difícil de coser, pero de pronto nos sorprendió, un día nos escribió un, un poeta madrileño eh, que es montañero, eh, Pedro Saez Serrano, y Pedro que estuvo en la última ensurada poética de, de la vorágine con un libraco, un poemario precioso que se llama Las dudas del francotirador, altamente recomendable, eh, Pedro un día nos escribió y nos dijo... Hola, eh, he decidido que no me podía quedar en casa, eh, decidí que tenía que trabajar en un hospital público, y como no sé hacer nada, en un hospital, no soy sanitario, eh, pues eh, me he metido de celador. Y, <ríe> quedarse así un poco... Entonces, bueno, lo primero que le dimos fue ánimos, oye tío, mmm, que guay que haya gente como tú, que se moja y que se la juega, mucha fuerza y tal. El siguiente correo fue, hola, no puedo dormir, eh, porque esto es muy bestia, eh, y como no puedo dormir, pues escribo. Y os comparto el primer texto de una especie de diario que estoy escribiendo. Y, y yo, yo fui el primero que lo leí en el colectivo y yo, me quedé en shock. O sea, todavía me, me, me, me emociono, porque me pareció brutal. Fue el texto más impresionante que había leído del COVID después de haberme leído treinta y pico ensayos, ¿no? Y eh, bueno, publicó. Y entonces yo le dije, eh, oye, Pedro, ¿te apetece que lo metamos en Apocalipsis? Y el tipo me dijo, me encantaría y tal pero no sé si voy a seguir escribiendo. Y digo, bueno, da igual, publicamos uno. Hablamos con el colectivo, a todo el colectivo le pareció maravilloso y empezamos a publicarlo. Él siguió escribiendo, muy lento, eh, muy errático, él mismo decía, esto ya no parece un diario, ya no sé si era una crónica, ya no sé qué era, pero cada texto que pasaba era mejor. Era, era, era no sé, yo, yo creo que es de, la, de los textos que más, de manera más entusiasta, ha defendido públicamente, porque me hacen muy buenos. Mezclan mmm, una mirada sorprendida, como si cualquiera de nosotros la hubieran soltado en un hospital en pleno caos del COVID y, y sin saber nada de sanitario ni nada, te hubieran puesto ahí, te hubieran puesto un EPI, un equipo de protección que no sabrías ponértelo y, y, y te. Y, y, y miraras con esos ojos de sorpresa. Pero claro, escrito por alguien que es un poetazo, con una poética brutal, con una cultura general impresionante, una posición política inteligente y, eh, y con un nivel de sarcasmo importantísimo. Entonces él, él, muy inspirado en Chekhov y en otros autores, hace un diario en el que nos va introduciendo además en una serie de personajes. Eh, esos personajes van apareciendo todo el tiempo eh, con nombres falsos. Son todos personajes reales con nombres falsos. Desde sus amigos, su pareja, los compañeros y las compañeras de trabajo, los pacientes. Eh, los éxitus, que yo no sé a qué se llamaban así, los éxitus son los muertos. Cuando en un hospital hay un muerto, el, al cerrador le dicen, saca al éxitus de la habitación tal y esta es la primera vez, igual que nosotros, se quedó, que es un éxitus que te hacer, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando iba por el texto como 16, eh, yo le pregunté, ¿cuál es tu plan? Y me dijo, mira, mi curro termina ya, porque eso ya fue ahora, en, en, en, final de junio él estaba haciendo la sustitución de una chica que estaba en, en baja maternal y me dijo, no, termina mi contrato ya y tal, eh, mi idea es, si te parece, llegar a 20 textos. En el 20 paró. me dijo, no, suena bien, suena redondo, y entonces hablamos en el colectivo y le propusimos, oye, ¿por qué no lo convertimos en un libro? Pero no porque fuera parte de Apocalipsis, porque nos parece, de lo que nosotros hemos leído, el testimonio más cruel, hermoso y real de lo que ha pasado. En donde, o sea, ante una realidad en la que nos han ocultado la muerte, nos han infantilizado, nos han tratado como a la población de Estados Unidos en el 11S, ¿no? Que no se vean la gente saltar de las Torres Gemelas. Pues igual, aquí la mayoría de la gente no ha visto un cadáver, no ha visto nada. Por lo tanto, esos 40.000 muertos probablemente que hay en este país, esas 29.000 personas que han muerto en residencias y en centros sociales, no existen. Son, porque estamos en una sociedad en la que lo que no se ve no existe. Y yo creo que parte de la de, de, de la peña en los bares y en las zonas naturales porque no son conscientes de, de la masacre que ha habido. Claro, no ha sido no una guerra en no la que hay bombardeos, ¿no? sino que todo sigue igual. Los textos de Pedro son un bofetón, un espejo al mismo tiempo. Son la reflexión de alguien descolocado. Eh, entonces, bueno, para terminar de enrollarme, pero es que ha sido muy emocionante, eh, Pedro pertenece a un colectivo literario que se llama La Carpintería, en Cercedilla, en la Sierra de Madrid, donde hay personajes fantásticos también. Eh, entonces luego el libro eh, se ha convertido en un aquelarre de gente potente, pues Rafa rage eh, Belengo Peggy, un, un, gente muy potente literariamente, eh, un editor muy bueno, Javi Olmos Jabuti, se, se, se ofreció a editarlo, eh, luego le ofrecimos a pues estas cosas que pasan en la vorágine, ¿no? eh, el año pasado por primera vez permitimos que los alumnos de la Escuela del Arte pintaran nuestro escaparate, cosa que nos habíamos negado durante N años, uh -huh. y tuvimos la suerte que cuando dijimos que sí, pues apareció por aquí Guillermo Ajo, Guille, el niño pintor, eh, tal y como lo llaman algunas personas del colectivo, nos gustó lo que hizo en el escaparate, luego él se fue encarretando, se ofreció de voluntario en el espacio y le ofrecimos que hiciera la portada, entonces ha sido un curro complejo, pero ha sido una portada muy potente, hecha por un tío de aquí, y cercano al con entonces el producto final es súper, súper, no sé cómo definirlo, es, es que es muy poderoso. Sí. Eh, habrá gente que no lo querrá leer porque es doloroso también, yo, yo he terminado con dolor de estómago, ¿no? entiendo el insomnio del celador. Claro. Y sale... La gente lo puede adquirir. La gente lo va a poder adquirir casi justo cuando se lance. Se va a lanzar el día 1 de agosto, sábado, en la Feria Libro de Santander. Viene Pedro Saez, viene Javier Olmos, el editor, y va a estar también Guillermo Ajo. Y el libro va a llegar dos o tres días antes. Ha sido un trabajo a contra y el libro lo tenemos apenas el 30 o el 31 de julio. Perfecto. Pues muchas gracias Paco por prenderle un poco de fuego, dar un poco de luz a esto del apocalipsis. Muchísimas gracias. cuando y... Tendamos fuego de verdad, avisa, que, bueno, que fuego la fiesta verdad. va a ser potente. Eso es, porque, bueno, aparcamos el apocalipsis, la idea del colectivo es abrir el apocalipso, pero, no sé yo, si los últimos datos que vamos viendo por ahí nos van a permitir llegar sí, a ser Sí, la verdad. idea era pasar de, del, del, del fin del mundo a, al fin de fiesta, ¿no? Pero sí. lo de las fiestas está quedando fatal, así que de momento... De momento igual para el 2029 29, 28... No sé. ya. Ahí, cuando nos dejen bailar agarrados, porque aquí lo que nos gusta es rotar. Sí, es que sí, sí, sí, sin, sin fluidos no hay para no eso, hay nada, no, para no, realmente. Pues lo he dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. También estamos encantados de volver a casa, estamos encantados de reencontrarnos. Y bueno, pues el mes que viene volveremos con un nuevo tema, que no os voy a mentir, todavía no sé cuál va a ser, pero... Como siempre. O como siempre cinco minutos antes de empezar, tampoco teníamos muy claro de qué íbamos no. a hablar. Esperamos que os haya gustado y nos reencontraremos pronto. Mientras tanto vamos a seguir dando un poco de fuego a la oscuridad y un sitio donde calentarnos. Nos vemos.